le respondo Muy bien padre, le comento el delito que ha cometido nuestro señor Juanito Es una persona muy delicada, Juanito Vemos que tiene un comportamiento demasiado extraño Sin embargo, ha asesinado al banquero ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Tiene un arma! ¡Tiene no, un arma señor oficial! ¡Tiene no, un arma! Eh, ¡Usted! Mío. <risa> es arma? El... ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡No el arma! ¡Tiene el arma! ¡O será ejecutado en esta misma sala! ¿Usted lo vio? A... el el arma! No se me es ha caído. Uno de los delitos se me ha caído. Más fuertes. Yo lo vi, yo lo vi. Tome su dinero. Se me ha el caído. Necesita. Regrese el arma. Primera advertencia. ¿Cuál arma? Regrese el arma. Segunda advertencia. No habrá tercera advertencia. Solo habrá un disparo. <risa> <risa> se lo advertí.